Y antes de empezar con la conferencia, vamos a hablar sobre el Mapa Mundial del Teatro, que lo organiza este evento ellos, y con arte, agradecemos al iniciado Roberto Villarreal y a Gloria Chapa por, por poder crear este evento. ¿Qué es el Mapa Mundial del Teatro? Es una herramienta tecnológica teatral creada por How Run apenas el año pasado, donde ustedes se meten, lo primero que ven es este mapa donde están los 67 eventos que suceden hoy de teatro en todo el mundo. Son personas que están ahorita inscritas en él. Vemos que hay 3,916 personas, 4,446 organizaciones de teatro, 6,230 presentaciones, 206 festivales y 13,428 ubicaciones. ¿Qué hace este mapa? Nos conecta, entre todos los que hacemos teatro en todo el mundo. Es un mapa y es un directorio teatral. Por ejemplo, ustedes inician sesión, y después es rápido, solo ponen su correo electrónico y una contraseña, le ponen añadir, está la sesión, está la mía iniciada, añadir persona, organizaciones y festivales, a la persona ustedes se crean bienvenidos, Ustedes se crean un, un perfil y pueden poner y juntar los eventos teatrales que ustedes tienen o tendrán a futuro y el, el propio mapa hace una línea del tiempo. Por ejemplo, le ponemos añadir persona, organización, festival. Le damos clic. gracias Supongamos que vamos a crear un perfil. Le ponemos individuo. Exacto. El nombre de perfil… Juana López. Eso ya les pone la gente que ya está. En el género, como es una comunidad abierta para todos, es si ustedes se consideran con otra identidad, como transgéneros, como femenino o masculino. Vamos a ponerle que somos transgénero. Exacto. Pueden poner si se consideran que tienen una etnia, raza, identidad cultural, que no es obligatorio. ¿Cuál es el cargo de esta persona? Lo interesante del mapa mundial es que se abren las puertas a todos los creadores escénicos. Hay administradores, curadores, diseñadores de sonido, de utilería, gráfico, maestros, marketing, artistas, estudiantes, compositores, diseñadores de iluminación, de títeres, agentes, compositores, bailarines, hasta otros periodistas. Ponle que nosotros, Juana López, es agente, representante, curador, diseñadora y aparte es periodista, supongamos. Ahí está, perfecto. Y ustedes les ponen los intereses como creadores escénicos. Nos gusta el carbaret el contemporáneo, la diáspora romaní, diáspora africana, experimental, lo internacional, el teatro musical, a lo que ustedes como creadores escénicos se dedican Juana López se dedica a lo político y a lo social y está interesada en derechos y seguridad del artista. Sobre el perfil, ustedes ponen un breve semblanza curricular. Supongamos que ya pusimos chalala, chalala, chalala. Su email, su teléfono porque pasan directamente a pertenecer al directorio. Entonces, alguna persona que le interese su perfil los puede contactar directamente. El sitio web que tiene, su teléfono, el agente, le damos más para abajo, su Facebook, su Twitter, su Instagram y enlaces adicionales. Aquí, por ejemplo, pueden poner enlaces a YouTube de sus obras, su ubicación en el mapa le damos para abajo, le damos guardar, y automáticamente ustedes forman parte de directorio. No lo vamos a poner guardar porque Juana López no existe. Lo quitamos. Es una herramienta muy sencilla y accesible para todos los creadores. ¿Qué hace esto? Si ustedes tienen una organización y quieren contactar con alguien que tenga sus mismos intereses de otro país, ya es posible con el mapa mundial del teatro. De igual manera, si ustedes quieren buscar... Ponemos en el directorio. Director, ajá. Le picamos en el directorio. esperemos a que le piquen por ahí. Bueno, el, esto hace posible que ustedes ya que estén dentro del mapa, pueden buscar en el directorio. Por ejemplo, yo tengo una obra de títeres y quiero buscar un festival. Le pongo buscar festivales, Es arribita, perfiles, presentaciones, festivales, exacto. Pongo intereses títeres, es, ajá. intereses, exacto, arte vivo, baile, hay de todos. Más abajito, ahí también en títeres. Por, por ejemplo, ponemos también arte de calle. Arte de calle es la segunda. Y automáticamente quitamos títeres, ponemos solamente arte de calle. Es, arriba ustedes ponen el nombre del festival. Bajamos. Por ejemplo, ahorita no hay ninguno sobre arte de calle. Podemos poner el país Alemania. Nos vamos a país Alemania. Quitamos arte de calle y automáticamente nos va a lanzar todos los... Alemania... O al, ajá, exacto. Y nos va a lanzar los festivales de teatro que están inscritos de Alemania. De México, por ejemplo, se encuentran algunos que no me he presentado, yo soy la embajadora de, del mapa mundial de teatro aquí en México, para darlo a conocer. Algunos de los que yo he puesto es, por ejemplo... Que se encuentran más de Nuevo León, de aquí radico: la Muestra Estatal de Teatro Baja California, el 15 Festival Internacional de Cabaret, el Festival de Teatro Independiente, el Congreso Estatal de Teatro, el Drama Fues, el Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro, el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Festival Nacional de Teatro Universitario, el Festival Internacional de Santa Lucía y la Muestra Nacional de Teatro. Ustedes que se meten y tienen un monólogo ya es posible acceder como a creador escénico, es muy complicado de repente buscar festivales para donde poder ir a checar y buscar y meter tu obra y ahora ya es posible con esta herramienta tecnológica. Además, como How Run se basa en la comunidad, ellos tienen un link especial donde dice danos su opinión y ustedes pueden poner sus quejas o sus aciertos o los problemas que tienen o preguntas que ustedes quisieran acceder. El mapa mundial del teatro está en tres idiomas disponibles que lo traduce directamente. Ustedes lo van a poner en español y el mapa lo traduce en inglés y en francés. Es alguno de los de lo que tenía preguntas y dudas que próximamente, ya en unos meses, va a estar en 16 idiomas el mapa mundial del teatro. ¿Alguno tiene una duda sobre cómo acceder? a esta herramienta tecnológica, si no damos paso ya a la mesa de diálogo. Damos paso, muy bien. Voy a presentar a la moderadora del día de hoy, la doctora Elvira Popova, docente, teatróloga, investigadora del Teatro Contemporáneo Mexicano. Te recibimos con un fuerte aplauso. Mariela por esa iniciativa. Eh, ha sido realmente muy constante eh, en sus intereses, en la organización. Desde luego al licenciado Roberto por eh, refugiar este, este evento. Y voy a invitar a, a nuestros colegas que están eh, invitados y aceptaron la invitación de Mariela y de, y de esa plataforma. Eh, porque tenemos que tener presente que eh, se organiza este evento bajo el, no, patro, patrocinio no sería la palabra, pero eh, bajo la invitación de Mapa Mundial de, de Teatro. Entonces, eh, los colegas que se encuentran con mucho, eh, mucha admiración hacia ellos, bienvenidos. Eh, Leti Parra, Tere Medellín, Orlando Tobar, David Colorado, eh, Marco Polo. Fabián Rodríguez, eh, por favor, eh, bienvenidos aquí con, con nosotros. Mientras están tomando sus lugares, yo voy a permitirme a dar eh, algunas palabras de, de las semblanzas de nuestros colegas. También en nombre de, de Mariela López y de esta um, organización eh, global, Mapa Mundial de Teatro, muchas gracias por aceptar esa invitación. Eh, son colegas que todos conocemos, pero de todas maneras vamos a cuidar la, las formas. Eh, como ya nos dimos cuenta, estamos en vivo y ojalá más colegas en el, en el mundo nos puedan conocer y conocer el, el trabajo de, de, de ellos. Entonces, eh, aquí está Leticia Parra, eh, present, representando el grupo Percha Teatro. Es licenciada en Psicología, egresada del Instituto de Artes de la UANL de la Escuela Superior de Música y Danza también. Ha sido creadora de apoyos del FONCA como grupo y es fundadora del Percha Teatro, en el año 1984. Bienvenida Leti. También nos acompaña eh, Tere Medellín eh, representando eh, el Espacio Independiente Círculo de Tiza, eh, también reconocida actriz, maestra, eh, actualmente, Tere Medín labora en la, el Departamento de Difusión Cultural de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, pero desde los años 80 también eh, ha incursionado en el teatro y es figura relevante del Teatro regiomontano como actriz y como maestra también. Recientemente estrenada directora. Bienvenida, Tere. Gracias. Nos acompaña Fabián Rodríguez. Ahora vamos por uh, este lado, es licenciado en Arte Teatral por la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene 10 años de experiencia como actor, como promotor y eh, actualmente es director de Foro Arcadia desde que abrió sus puertas en 2016. Fabián, bienvenido. De este lado también nos acompaña Marco Polo, eh, actor, director y productor teatral también. Es egresado del Sistema de Educación Artística de Monterrey y de la Licenciatura en Comunicación por la UR, o sea, la Universidad Regio Montana. Eh, ha sido seleccionado su trabajo en el Encuentro de Monólogos, en el Encuentro Estatal de Teatro, eh, sus eh, espectáculos, tanto monólogos como eh, espectáculos de comedia están eh, en diferentes escenarios de, de la ciudad. Bienvenido, Marco Polo. Y de, de este lado está el admirable David Colorado, eh, quien estudió licenciatura en Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras, pero también ha estudiado arte dramático y producción teatral. Eh, Dentro de sus últimas obras, eh, como actor, como dramaturgo, director y productor, está eh, la aclamada obra Chimpancé, una máquina biológica, con la cual eh, no solo se han presentado aquí en Monterrey, pero también eh, recién eh, regresado de una gira por España y por Portugal. Eh, bienvenido. Y también nos uh, acompaña Orlando Tobar, eh, representando Foco Teatro, eh, fundado por él en 2010. Eh, Orlando, aparte de actor y director, eh, lo conocemos también como escritor e ilustrador. Eh, tiene también publicado libros, libro con sus… no quiero poner los cuentos, pero con sus escritos, eh, también ilustrados por, por él mismo. Eh, conocemos bien, Foco Teatro se dedica al teatro para toda la familia eh, con un especial enfoque teatro para eh, niños, infantes y, y jóvenes. Bienvenido. Bien, también muchas gracias por haber aceptado esa invitación y apoyándonos en, en, ese, en ese encuentro, en esa conferencia. Eh, la dinámica para poder ser precisos con el tiempo es la siguiente, voy a pedir a cada uno de los asistentes que primero que nada en unos cinco minutos presente su, su trabajo, su pertenencia a un grupo o a un espacio eh, independiente o un espazo, espacio institucional, dependiendo del, del caso, desde esa perspectiva, eh, cómo eh, ha podido mantenerse vivo en el espacio profesional eh, del teatro porque creo que estaremos de, de acuerdo todos cuando hablamos eh, y cuando queremos desarrollar ese tema de ¿se puede vivir del teatro en, en Nuevo León? Eh, estamos hablando finalmente también de un tema como la profesionalización del arte teatral. Eh, es un tema muy delicado, es un tema muy importante, es un tema que hemos estado discutiendo en diferentes eh, ocasiones, de manera formal, de manera informal, pero la manera de poder vivir de nuestro de, del arte teatral también tiene que ver con esa profesionalización del arte teatral. Eh, aquí no quisiera eh, comerme del tiempo haciendo revisiones históricas, pero nada más para acotar la idea eh, hablamos de teatro profesional desde el momento cuando los actores empezaron a cobrar por su arte y eh, no quiero regresar al Grecia antigua, pero por, ¿por qué no al siglo XVI con la comedia del arte? Cuando el teatro occidental empezamos a hablar precisamente de profesionalización del arte teatral porque los, las compañías. De comediantes de arte empezaron a vivir solamente de esto. Ya no eran eh, aquellos eh, artesanos como la Edad Media quienes tenían otro oficio como Batiojas, por ejemplo, como López de Rueda, sino y aparte de eso eran eh, escribían y, y actuaban, sino a partir del siglo XVI eh, son los actores de la comedia y del arte quienes introdujeron. Eh, este concepto de teatro profesional, pues en ese sentido queremos hablar con nuestros invitados, eh, teatro profesional como teatro, como actividad que no remunerada de la que uno puede vivir. Ese es el eh, sentido también eh, de reunirnos hoy, de platicar con, con ellos, con ustedes también, porque habrá al final una sesión de, de, de preguntas. Pero después de esa presentación que hicimos, les pido por favor que en unos cinco minutos nos ubiquen en, en las actividades, en el espacio, en el grupo del que provienen y la manera de cómo en ese momento están eh, trabajando para poder vivir del, del teatro. Una, digamos, una primera, primera rueda de, de comentarios en unos cinco o seis minutos. Tengo la también una función no muy eh, grata, pero así le pasa a los moderadores de, de sí, sí, sí. señalar el, el, los minutos. Eh, pero ten, tenemos eh, una hora y media, lo mucho, entonces para que todos puedan comentar. Eh, empezamos por Fabián. Hola, buenas noches. Eh, pues, muchas gracias por, por, por la invitación. Eh, como ya comentó la, la maestra Elvira Popova, soy el director del Foro Arcadia, eh, espacio que eh, mucha gente afortunadamente ya, ya tiene la fortuna de conocer y un espacio que tiene poco, que tiene dos años eh, de vigencia, eh, abriendo las puertas a, a, a productores y a directores, eh, no son no únicamente locales, sino... Eh, y no únicamente profesionales, sino gente que también está experimentando eh, el arte teatral como tal. Somos eh, un, un espacio que, que brinda diferentes, eh, ahora sí que espacios escénicos eh, con diferente capacidad, y, y que es importante, digo, al menos aquí en la, eh, en la ciudad, eh, el que se hayan eh, abierto espacios que están eh, a, al, a la facilidad de, de, de los productores, de los directores, para poder... Eh, presentar sus trabajos. Yo creo que, que pasamos hace tiempo por una racha en la que teníamos un trabajo escénico ya puesto y lo complicado era ver en dónde podíamos presentarlo, en dónde podíamos eh, llevar a cabo y no únicamente eh, presentarlo, sino hacer una temporada y, y yo como representante de este espacio creo que, que nos estamos convirtiendo en un espacio en el que no únicamente buscamos apoyar eh, el arte teatral como tal o el arte escénico, sino aparte que la gente y que los que nos dedicamos a esto podamos realizar una temporada de teatro, por supuesto, con, con el objetivo de, de llegar a diferente público, a diferentes eh, personas y, y yo creo que es de la manera, al igual que otros espacios que, que, que se abrieron en estas mismas fechas de hace aproximadamente dos años actualmente, este Ver la manera de, de abrir las puertas a los directores y de que esto pueda ir creciendo, al menos aquí en, en, nuestra, en nuestra localidad. Bueno, eh, vamos a seguir con Tere Medín, eh, que nos presentaría el Círculo de Tiza. Bueno, pues, un Círculo de Tiza es un espacio que tiene aproximadamente un año y medio. Eh, iniciamos realmente porque desde hace un uh, chorro de años, ¿no? Yo oyeron, empecé en los 80, 79 por ahí. Y empezamos a hacer teatro anteriormente teníamos temporadas largas. Creo que los personajes, las puestas, el proyecto creativo podía crecer, podía desarrollarse, podía tomar un rumbo totalmente artístico, te podrías descubrir como directora, como, como actriz, como actor y realmente había una evolución en el trabajo, posteriormente pasamos a una situación complicada desde el punto de vista económico del país en todos los sentidos, qué sucede que, que algunos espacios culturales este, de parte de, de gobiernos estatales, municipales, federales, pues dejan de existir debido a la falta de apoyos económicos, porque sabemos que la cultura es lo primero que sufre de cortes. Entonces, Ahí decíamos, bueno, la intención en este estado está, está de que tengamos trabajo. La cuestión es, ¿qué sucede cuando solamente tienes dos o tres fines de semana? Tienes que correr, ¿verdad? Cuando tú estás presentándote esos tres fines de semana, ya se está ensayando otro proyecto. ¿Por qué? Porque no tienes otro lugar donde presentarse. ¿Por qué? Porque ensayaste tres meses para tres semanas. Entonces, eso es sumamente lamentable. Por esa necesidad, nosotros creamos Círculo de Tiza. No, recientemente regresamos a esta sala, ¿verdad?, porque la extrañábamos, pero estamos muy conformes, muy a gusto con nuestro espacio. Ahorita la tirada nuestra es sí cuidar, sí cuidar lo que se presenta, porque tenemos una línea de trabajo muy específica. Sí, la verdad, no, no nos gusta presentar cualquier cosa, en el sentido de que no tenga una propuesta, que no sea propia, que no sea solamente porque, ay quiero hacer una obra, la voy a presentar, ah, pues voy a tiza, oye, traigo este trabajito, no, espérate, o sea, cómo está ensayado, qué propuesta tienes, por qué la haces, por qué sucede, estamos convencidos en ese sentido y en ese sentido lo manejamos, este a lo mejor parece presuntuoso lo que ustedes quieran, pero bueno, realmente siempre nos ha preocupado mucho a nosotros hacer arte por una necesidad, obviamente hemos sobrevivido de esto, sí si lo hemos hecho, eran otras condiciones, tuvimos otros empleos también de teatro. Ahorita lo costeamos con teatro este, laboral, que paga muy, muy bien. Y en ese sentido estamos tratando de sostener. Yo doy cursos en Círculo de Tiza, ya no puedo actuar tanto, ¿verdad?, por alguna situación física, pero pues puedo dar clases muy bien. Y son muy buenas, se las recomiendo. <risa> La propaganda. Y estamos como a, apostándole mucho a los jóvenes, a propuestas nuevas, distintas, frescas, que nos hagan sentir a nosotros no tan viejos, ¿no? Y al mismo tiempo aprender qué es lo que están haciendo ustedes y lo que hacíamos nosotros. Entonces, en esa medida, si ustedes quieren asistir a TISA, este, estamos disponibles. Tenemos todavía algunos meses del próximo año y, y este, que si van, sea un proyecto que les apasione un montón. Que digan, yo vengo aquí porque realmente esto quiero hacer. A lo mejor no vamos a sacar un montón de dinero, pero pues tendremos que dar clases en otro lado. No, tendremos que andar picando piedra por aquí, por allá, porque es la realidad nuestra. Pues muchas gracias. Gracias, Tere. Bueno, entonces, hasta este momento, de ese lado, eh, representantes de dos espacios independientes. Ahora, vamos a pasar a los representantes, bueno, un representante de los grupos, como por ejemplo, Leti Parra, de, de Percha Teatro. Buenas noches, mi nombre es Leticia Parra, eh, yo soy cofundadora del de grupo Percha Teatro. Percha Teatro nace en los ochentas, en un momento muy particular del país, donde había toda una efervescencia por que creáramos todos, o muchos de los que hacíamos teatro en ese momento, grupos de teatro independientes. Es bastante relativo eh, el hecho de ser un grupo de teatro independiente, pero así nacimos. Eh, en espacios que en ese momento había como el el CAAC que era un espacio de teatro que dirigía el maestro Gerardo Valdés surgimos eh, de un venimos o veníamos los dos que fundamos eh, Percha Teatro de un grupo de mimos que tuvo mucha trascendencia a nivel nacional que se llamaba Mimos Teatro y iniciamos siendo un grupo de mimos por eso es que el grupo se llama así tiene ese nombre después por supuesto que fuimos evolucionando, pero nos quisimos quedar con el nombre porque ya habían pasado muchos años y se va haciendo un poco de tradición y recuento y ya no quisimos cambiar el nombre, aunque ahora lo que hagamos no sea eh, un teatro físico o ya no hagamos el mimo, pues de alguna manera somos el recuento de lo que hemos hecho estos más de 30 años. Eh, iniciamos nuestro trabajo muy preocupados y muy ocupados por lo que acontecía y, de alguna manera, lo que a mí me parece que le puede dar nombre a lo que hicimos en un principio, es que era un teatro de carácter muy popular. Es decir, que retomaba eh, lo que hacíamos nosotros en el trabajo comunitario. En esas épocas trabajábamos en el Centro de Integración Juvenil haciendo sociodrama y muchas de las piezas que surgieron, o la mayoría, eran creaciones propias, y las tomábamos de, de lo que pasaba y de lo que veíamos en el trabajo comunitario. Por decir, una pieza muy representativa de los inicios de la percha se llamaba Retrato de Familia, que era la historia de una mujer que se llamaba Doña Chona, porque siempre estaba panchona, y que tenía un marido que casualmente se llamaba Don Caguamas porque llegaba borracho, ella trabajaba lavando ropa ajena, la golpeaba, le pedía el dinero de su trabajo y tenían un hijo que se llamaba, eh, que le decían pulmón porque inhalaba, inhalaba cemento, ¿verdad? Resistor 5000. Esas eran las cosas que nosotros veíamos en nuestro trabajo en el Centro de Integración Juvenil de Prevención a la Drogadicción y era lo que permeaba, se permeaba en el trabajo de nuestras creaciones. Eh, a la par, pues como éramos mimos, el trabajo fue siempre muy de carácter juglaresco, es decir, que se presentaba en las calles. Nunca hemos dicho que hacemos un teatro de calle porque tiene sus propias reglas, pero siempre La Percha tuvo como, ha tenido siempre esa particularidad de que se puede presentar en el teatro, pero también se puede presentar en cualquier espacio alterno. Eh, por supuesto que fuimos evolucionando y las cosas van transformándose y cambiándose, Digamos que el siguiente paso que dimos, cuando ande, como en los cuatro minutos me avisa. <risa> Transformándonos. Eh, después del trabajo de Mimos, estuvimos muchos años también muy cerca del trabajo del Clown. Y digamos que esas dos cosas, aunque somos y no somos, pues nos siguen acompañando, ¿verdad? Eh, también en el trabajo del Clown descubrimos que había que crear nuestras pro propias piezas. Pero bueno, después de unos años ya teníamos la necesidad de, de acudir a los autores. La primera vez que empezamos a trabajar con autores fue de la mano de un autor regiomontano que es Gabriel Contreras y muchos de los trabajos los hicimos incluso pidiéndoselos. Por ejemplo, la primer puesta en escena que se llamaba Agua Muerte, pues tenía que ver con la inundación más importante a pesar de que ya pasó el Gilberto y el Alex. Pero la más terrible que ha sufrido Nuevo León fue en 1909, porque se llevó el 60% de la población, que era mucho, ¿verdad? Eh, otro trabajo que hicimos con él se llamó Niño y Bandido, que era la fusión de dos personajes que no convivían en el tiempo, pero con los que queríamos trabajar, que era el Niño Fidencio, que es un curandero... Eh, que hizo historia en el norte del país, o bueno, pues en, en todo el país, porque vinieron hasta presidentes a consultarlo, y Agapito Treviño Caballo Blanco. Después hicimos con él también eh, Caballo de la Noche, luego vinieron ya otros textos o otros trabajos que ya no tenían que ver necesariamente con Gabriel, como proyectos donde hicimos nuestra propia dramaturgia, o la hicieron Gerardo Dávila y Jorge Vargas, que fue el primer eh, proyecto de teatro escolar en, en el estado, que no está en los análisis de la historia porque pasó una cosa muy peculiar, que eh, el primer proyecto de teatro escolar no lo produjo el imba lo produjo el IMSS en Nuevo León. Entonces, por eso no está en, en la documentación, pero se llamó El patio de monipodio, que fue un trabajo que nos permitió eh, pues, llegar muy lejos en Cosa, en eventos como Mercartes, que estuvo en la Ciudad de México, con programadores de todo el país y de algunos otros países. Eh, creo que ya ando llegando a los cuatro minutos, ¿verdad? Gracias. Me extendí mucho sí. en la historia, ¿verdad? Pero bueno, es, es luego les primera, seguimos. Sí, muy, muy bien, les sí. eh, Bueno, ahora pasamos para eh, cuidar también la, la diversidad. Eh, Marco Polo, eh, tú te presentarías como... ¿actor y productor independiente o cómo quisieras eh, presentarte para, para el público? ¿Cuál es tu experiencia en, en ese sentido? Estamos muy serios, ¿no? <risa> yo no tengo espacio ni grupo, entonces <risa> por eso ya me tocó a mí. Eh, yo me presentaría eh, exactamente como un actor, eh, productor o generador de su propio trabajo. Eh, yo creo que fue la dinámica con la que empecé a trabajar mucho tiempo y eso me ha servido para... Eh, para agarrar experiencia. Eh, la pregunta que estamos aquí tratando, como la hiciste al principio, de se puede vivir del teatro es cómo se quiere vivir del teatro, o sea, cómo debemos de manejar nuestras estrategias para el público y entre nosotros. Me da gusto estar con gente que se dedica, nos dedicamos a lo mismo, pero cada uno está haciendo una labor demasiado diferente, ¿no? Y así hay miles de personas que trabajan en esto. Bueno, no miles, hay cientos, ¿no? No creo que sea muchísima gente la que trabaja en teatro aquí en Monterrey. Este, ojalá ese número fuera creciendo para seguir generando nuestro, nuestro trabajo. Eh, definitivamente es un, es un punto en el que nosotros, yo, yo veo mucho y tengo mucho la perspectiva del público como cualquier tipo de, de, de negocio, ¿no? De intercambio. Cuando nosotros adquirimos un producto es porque tenemos confianza en ese producto, tanto en el súper tanto en un restaurante, a donde vayamos, tenemos la confianza de que es una marca, de que es algo que va a satisfacer lo que estamos buscando. Yo lo interpreto así, con la gente que está empezando a ver nuestro trabajo, generar una confianza de que ellos se sientan a gusto con el trabajo que están viendo e irlos guiando por diferentes emociones o diferentes perspectivas de lo que es el teatro, que a ellos les puede gustar y que, a final de cuentas, el público es quien otorga los recursos para que el actor, el productor, el director, el escenógrafo, el vestuarista, el maquillista, trabaje y viva y siga viviendo, que es, que es el dinero, a final de cuentas, ¿no? que es a través de lo que vivimos todos y, y generamos y, y buscamos nuestros propios recursos personales. ¿no? Eh, lo noto muy, muy, muy de esa manera y creo que es algo eh, como prioridad que pongo yo al momento de trabajar, ¿no? de tratar de generar una confianza en el público para que después ese mismo público siga creciendo. Eh, y sigue identificando tu propia marca y se acerque a ti a buscar el producto que tú ofreces, las emociones que tú ofreces, la experiencia que damos nosotros como teatristas hacia el público y es eh, lo que reditúa, ¿no? A final de cuentas para seguir, seguir creciendo en esta, en esta autoproducción, ¿no? Que ya a final de cuentas la bola de nieve se va haciendo más grande y las producciones de, ya de pronto empiezan a hacer alianzas, empiezas a aliar con gente que está buscando ese, ese mismo objetivo no de crecer y de subsistir de esa manera y es como eh, lo repito una bola de nieve va creciendo y es el, el punto de la, de la del trabajo no la tenacidad de, de seguir ahí gracias por por ahora de este lado también está otro colega eh, quien también es uh, pues actor productor eh, dramaturgo también Independiente es muy quisquillosa esa definición de independiente. Eh, por eso muchas veces me gustaría, si, si podemos evitarla o ampliar la, la explicación, por, porque nadie es independiente. De algo dependemos. Pero eh, estamos en, en lo justo que cuando hablamos de independiente, es decir, eh, colegas, que no dependen de una institución formal, a eso nos referiremos en ese momento. Entonces, eh, David, conocido como Remo, sí. este, por favor, ¿cuál, ¿cuál es tu experiencia eh, como actor, como productor, como también dramaturgo, quien se sirve de sus solamente de sus propios digamos, recursos escénicos para, para vivir, así como en, en esa primera contestada de la pregunta. Sí, bueno, yo creo que eh, en principio es que cuando terminé de estudiar teatro, nadie me invitaba como actor y yo sabía que era muy bueno. Entonces, <risa> entonces pensé que la única opción de, de, de tener un buen actor en escena es dirigiéndome a mí mismo. Y la otra es que no encontraba los textos que a mí me gustaban, y como no los encontraba, decidí que tenía que escribirlos. Y entonces, es ahí que pienso, eh, más que en términos actor, director, productor, etc. Más bien pienso el teatro como un campo de posibilidades y un campo de acción. O sea, hay cosas que es posible hacer, hay cosas que son probables de realizar, y en ese, en ese campo hay, hay también un campo de acción que es lo que lo que voy a ejecutar para conseguir lo que quiero realizar. Y, eh, y, y comparto con, con Marco Polo la cuestión eh, acerca de, de los productos. Este, bueno, yo tengo una visión muy artística y muy social acerca de, del teatro, pero pienso que efectivamente lo que entregamos son, son productos. Y también pienso que el teatro es es incuantificable, o sea, es, es in, in, invaluable el costo de, de mi trabajo artístico es, es invaluable, pero si por poner un, una cifra, digamos 100 pesos, 200 pesos, si el público va a pagar 100, 200 pesos, pues tiene que valer la pena esos 100, 200 pesos que va a pagar o 50 pesos. O si recibió un, lo contrató a alguien y, y resulta gratis, tiene que tener un nivel de calidad eh, lo suficientemente bueno que lo, que lo sustente, eh, por, por ética y por estética. Y eh, en cuanto a mi trabajo, es, específicamente en este campo de posibilidades, y ese campo de acción, lo que yo siempre de, desarrollé, eh, sobre todo de, de, a partir del 2006, que es en la primera obra que actuó, que hacemos una temporada en Portugal, dije que teníamos que tender hacia algo internacional, eh, entonces eh, el trabajo que estoy haciendo trata de armar como una especie de, de un campo de acción en, en Madrid, en Buenos Aires, en, en Lisboa, que son las ciudades donde generalmente eh, he podido trabajar más y, y en ese sentido de manera muy entre, entre de mochilero y de, este, con o sin becas, este, o con o sin apoyos institucionales o gubernamentales, pues he tratado como que de, de armar ese, esa ruta de trabajo, con la esperanza, bueno, de ir un poco más allá todavía. Muy bien, gracias por, por ahora. Y ahora, Orlando. Eh, no Por favor, en esos cinco minutos, Foco Teatro y su enfoque. Sí, este, <coughs> Foco Teatro, creo que la, la, la primera regla que nosotros tenemos como, como creadores es este que funcione para nosotros. Nosotros, bueno, voy a hablar de mí mismo, este yo pienso que el arte, todo arte es muy noble en el sentido de que todo lo que tú le entregues al arte, te lo va a regresar. Es decir, si tú quieres en el arte encontrar un espacio de relajamiento, de hobby, pasarla bien, te va a entregar momentos muy padres. Pero si tú te quieres dedicar, si tú si tu objetivo es tener una vida sustentada a raíz de tu arte, tienes que entregarte al ciento por ciento y eso es la parte difícil no eh, cuánto uno va a entregar para para lograr vivir eh, decorosamente del, del teatro en este caso eh, nosotros tenemos tenemos eh, siete años haciendo teatro eh, mejor dicho siete años eh, como foco teatro en estos siete años tenemos un aproximado 23 producciones distintas eso nos da un más o menos de tres o cuatro producciones al año eh, es yo creo que que es importante mantenerse eh, hablando como como ya lo comentaban mis compañeros como un como un producto creo que es importante eh, estar actualizando ese producto eh, estamos compitiendo contra contra monstruos del entretenimiento como es el cine como es el Netflix que es como, como es fútbol o la misma televisión si nosotros este no nos, no nos ponemos al nivel nos va a comer por completo estos estos otros medios no y va a ser muy cada vez más difícil mantenernos las, las producciones por ejemplo de netflix de cine eh, en el año tú ves miles de producciones en, en y, y parece que, que están brotando así nada más. De repente ya la película 8 de Transformers, y dices, ¿en qué momento si nadie la vio? Entonces, este. Pero, pero resulta que, que también aplica para nosotros. También aplica para nosotros eh, crear nuevas producciones, eh, eh, aprender de nuestras viejas producciones, actualizarnos actualizarnos al ritmo de, de, a los no, de estos nuevos tiempos por ejemplo los niños ya no tienen el ritmo que, que teníamos nosotros cuando éramos niños este, y eso viéndolo desde la perspectiva del teatro familiar tenemos que también actualizarnos y decir cuando no, no, hay, no puedo hacer teatro para niños donde el niño soy yo tengo que hacer teatro para niños donde los niños son los chavitos de ahorita de cinco años que tienen un montón de recursos disponibles, ¿no? Recursos que yo no tenía. Entonces tenemos que ofrecer algo para lo que en su momento no estamos preparados, ¿no? Ya ni hablar de, de, de una escuela de teatro para niños o de un taller de, de creadores escénicos para ni, o dirigidos para teatro familiar. Eh, creo que es importante profesionalizarse y ser muy inteligentes. Ser muy inteligentes en el sentido de que sea un trabajo artísticamente, eh, eh, que te llene artísticamente, pero también un trabajo que sea vendible. Y hay que ser muy claros, que sea vendible, que es un producto y hay que venderlo. Entonces, este, esa es la, la parte donde a nosotros los artistas nos cuesta pensar que, oye, pero es que mi arte y es que yo, ¿cómo es posible? Se trata de vender esto, se trata de, de, de generar, se trata de, de, de seguir creando. Y solamente si tu producto es, es, este, es comprado, por así decirlo, puede generar para que sigas produciendo. no Entonces, eh, sin embargo, no es necesario que, que, que el, el vender tu producto signifique traicionar a tu artista. Y ahí está la cosa truculenta, en donde se tienen que... Que nivelar ambas sí, eh, ambas ambas formas, ambas perspectivas para que el producto pueda venderse lo suficiente, ¿no? Muchas gracias, Orlando. Bueno, esa fue la, como la primera ronda de, de comentarios. Eh, ahora, recordamos que la, el tema que nos une en esa eh, charla, en esa conferencia es ¿Se puede vivir del teatro en Monterrey? y que lo relacionamos desde el inicio con la cuestión de la profesionalización a la que está apuntando eh, nuestro Teatro Regiomontano. Ahora, como nos eh, dimos cuenta, tenemos, eh, o oh, se buscó y se, se logró gracias a las invitaciones de Mariela también, un equilibrio entre, tenemos dos representantes de dos espacios independientes, dos representantes de grupos ya con tradición en, en el trabajo en, en Monterrey y dos representantes de um, artistas independientes. Ojalá no suene muy pesada esa, esa definición. Eh, ahora, con mayor precisión vamos a preguntarlos ya como representantes de este eh, mini gremio. Por ejemplo, los representantes de de los espacios independientes, el Círculo de Tiza y, y el Foro Arcadia. ¿Qué significa vivir del teatro para un espacio independiente? Porque creo que para todos quedó claro, hoy no nos reunimos a platicar de estéticas, de, de cómo nos gusta o no nos gusta el teatro, sino nos reunimos a platicar precisamente de del sentido práctico, y todos coincidimos eh, hasta este el sentido práctico, el sentido como eh, lo que estudié o lo que practiqué desde hace muchos años me puede dar de comer. Y también, bueno, no solo comer, satisfacer mis necesidades como una persona que vive en el siglo XXI. Y eso eh, es lo, de lo más natural, así como viven eh, representantes de otras profesiones. Eh, en ese sentido, en los últimos 10 años ha entrado en el, en el mundo de, de teatro eh, términos, conceptos, categorías como no solamente becas, pero eh, mercadotecnia, estrategias, carpetas, incubadoras de empresas, mini-empresas, y eh, esa es la práctica, la verdad de la práctica teatral también nuestra región montana, cómo aprender eh, y hacer así que nuestro trabajo nos satisfaga, no solamente en términos profesionales estéticos de nuestro desarrollo profesional, eso está creo que claro, pero también cómo nuestro trabajo nos permita vivir no trabajar eh, vendiendo vinos de 9 a 3 de la tarde y después de eso eh, dedicarse a, si nos quedan fuerzas, a, a ensayar, a dar funciones, obviamente con todo el respeto a los colegas que tenían otros trabajos, pero por eso la idea de reunir esos colegas es, es este, ¿cómo? ¿Qué significa para Círculo de Tiza y para Foro Arcadia? vivir del teatro. Bueno, pues, este, nosotros tuvimos la fortuna. Este, David Gómez, que es el que aporta más económicamente el Círculo de Tiza, um, tuvo, este, fue maestro en la universidad, apuntó a punto de jubilarse, sociólogo, fue maestro aquí el compañero, Remo, y este… Um, yo también ya jubilada, dando clases en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que eran unas plazas maravillosas que se han ido eliminando, que antes había a nivel estatal 10 plazas para maestros de, de teatro, de danza, de contemporáneo. Se han ido eliminando estas plazas conforme nos hemos ido jubilando nosotros. Eh, esto nos permitió crear primero Círculo de Tiza, ¿no? eh, como una necesidad de regresar lo que… Lo que se nos había dado, que sabemos que las condiciones que están actualmente los jóvenes, pues no son posibles porque si un trabajo común no es seguro, perdón por la palabra común, <ríe> o sea, un trabajo cotidiano, ya no digamos artístico, no es seguro, un artístico menos, ¿verdad? Estamos hablando de palabras mayores. Posteriormente, lo que decidimos, dijimos, ¿cómo vamos a sostener el círculo de Tiza? El dinero se nos va a acabar. ¿Qué vamos a hacer? Tendríamos que resistir dos años, porque nosotros también nos constituimos como una asociación civil que se llama PECA, Promoción, Educación, Cultura y Arte. Fuimos a, a darnos de alta como AC, nos tocó una anécdota maravillosa, porque una mujer, una juez que estaba por ahí, le habíamos dado una función a su hijo una vez que fue a vernos hacer teatro infantil, que no tenía dinero, no la pidió gratis, fuimos a la piñata, se la dimos gratis, estuvimos sola a la piñata. Cuando vamos a hacer la AC, ella era la de la notaría y no la dio gratis. O sea, sí, o sea, el teatro da, el teatro da, muchachos. Entonces, como vamos a cumplir los dos años, tenemos este, un montón de proyectos en donde ya podemos sacar este, el otro documento, soy malísima para eso, que se llama IETA, no, no me acuerdo. Pero este documento ya lo vamos a tener y vamos a acceder, estamos ahorita en contacto con, con grupos, también con asociaciones civiles, que son este de género, yo, yo estoy con, con, con género, David está con otras instancias de migración y otras cosas. Entonces, vamos a acceder a proyectos a, este, a nivel internacional, porque es donde hay mucho más dinero, que es lo que nos va a permitir subsistir para seguir haciendo teatro. Entonces, aprendimos nosotros desde muy jóvenes que teníamos que hacer cambalaches y queríamos seguir haciendo el tipo de teatro y las cosas como nos gustan. Eh, las cosas no se dan siempre como quieres, todo cuesta trabajo, pero si hay mucha pasión, se te van los años y no sientes que trabajaste duro, ¿sabes? Creo que, que la clave es esa. Como dicen los compañeros, obviamente sí es un producto que se tiene que vender y que se tiene que vender muy bien y que por lo mismo tiene que tener una excelente calidad. O sea, no porque el teatro se venda, digo, yo trabajé con Renan Moreno tres años, Hice 1,170 funciones de acá, a Las Gorditas, que fueron un montón. Gané mucho dinero con él. La verdad que sí fue mucho. O sea, fue una temporada en que nos fue súper bien. Estoy bien contenta de haber trabajado. Aprendí mucho con él. Este, y, y ahí están todavía. O sea, creo que, que el teatro pues es para todos y para todos hay. no Y, y nosotros, este, en este sentido, surgió la necesidad de crear este estilo y todo, porque admiramos mucho... Este, a Boris Schoeman y David Holguín, fuimos al DF, platicamos con ellos y dijimos, ya sabemos Círculo de Tiza para hacia dónde va a ir orientado, queremos que sea algo así. ¿no? Este, actualmente estamos propugnando por crear públicos, también sé que va fuera de, pero no tanto, porque bueno. los jóvenes también, jóvenes pero chiquititos, ¿no? me estoy refiriendo a jóvenes de 16, de 17 que empiezan a incursionar en el teatro, estamos haciendo dos veces al año un programa que se llama Bachille Teatro, en donde participan todas las, eh, muchas prepas, las que quieran participar privadas y públicas, este, y de esa manera hemos generado bastante público. Los chicos que se presentan en el espacio, posteriormente van a nuestro espacio, los papás de los chicos van al espacio, no y en ese sentido nos ha permitido generar nuestro público. Es un teatro pequeño, tenemos este, 50 sillas, es eh, cámara negra, es este, pues sí, acogedor, es, es, es padre. Acabamos de hacer algunas, algunas este, arreglitos por ahí que nos dejaron bien brujos para Navidad, ¿no? Pero bien contentos. Entonces, creo que esa es la manera y estrategia que estamos buscando para que Círculo de Tiza no dure dos años, sino que a partir de dos años crezca. Eh, una pregunta, Tere, y sí. también eh, será válida para, para Fabián. Eh, ¿Producen sus propias, hacen sus propias producciones? y o también eh, rentan o sí. invitan a eh, otros grupos que, eh, al, bueno, albergan, refugian trabajos de otros grupos. Sí, este, nosotros eh, como Círculo de Tiza, pues somos solamente David y yo, invitamos actores, eh, eh, tenemos el grupo, eh, nos hemos cambiado el nombre como cuatro o cinco veces, empezamos un poquito por la percha, por ahí un poquito después. Este, pero sí tratamos de hacer dos producciones al año, que son las que estamos haciendo ahorita, una cada semestre, que esa es la meta, como Círculo de Tiza, y nosotros invitamos también este, a grupos a que se presenten en el espacio. O sea, el porcentaje que se cobra es el 30%, no rentamos el espacio para otras cosas, salvo que sea una cuestión este. De, de otra asociación civil, que sí, para eso sí la prestamos bastante, porque es a donde queremos incursionar también, porque el teatro se conecta un montón con esas cosas que estamos encontrando ahora. Eh, para ensayos regularmente no lo prestamos porque sabemos que somos bien desordenados, ¿verdad? Fumamos adentro y dejamos un montón de basura, ¿verdad? Entonces, ahí sí, sí, este, no, nos, este, nos da pena, pero no lo hacemos, ¿verdad? Pero si traen algún proyecto, les digo o algo quieren ustedes ir a platicar a círculo, nosotros estamos abiertos. Este, esperemos que esto funcione muy bien. Eh, no, le, ¿Qué más, maestra? Pues nada más esto, pues que funcione bien y que, que hacemos changuitos y, y estamos poniendo un chorro de empeño y mucho trabajo para que estos proyectos como hace se lleven a cabo y haya círculo para rato. Bien, eh, Fabián, vivir del teatro en, como director de en Foro Arcadia. Y también la siguiente pregunta, como la hicimos a, a la maestra Tere, eh, ¿cuáles son las condiciones, las reglas para que un grupo o un artista pueda acceder a los espacios de Foro Arcadia? Ok, pues bueno, es vivir del teatro para… Eh, para mí la respuesta es sí, sí, sí se puede eh, vivir del teatro siempre y cuando tengamos muy en claro los, los, la cuestión de los objetivos que, que de manera personal tenemos. Eh, en cuanto al, a, al Foro Arcadia, eh, somos un espacio totalmente privado, que no contamos con ningún tipo de, de apoyo por medio de, de, de, de gobierno del Estado, etc. Eh, y que Luis Cantú, siendo el, el dueño y el director general del, del foro, eh, hay una experiencia al principio, cuando empezamos hace un poquito más de dos, de, de dos años antes de que abriera el foro, empezó a, a, a producir una obra por primera vez, eh, sin tener ningún conocimiento de teatro, únicamente dinero. Este, entonces, eh, surge la necesidad y dice, eh, estamos ensayando, y dice, bueno, ¿en qué momento, y este, cuándo voy a pagar los ensayos que ya llevan dos meses ensayando? En otros, pues, no, nunca porque en los ensayos no, hasta que se presenta la, la obra, cosa que a él les, le, le, le sacó mucho de onda y se, este, se me hace eh, algo muy profesional de parte de ustedes el hecho de que están brindando tiempo por más de dos meses en, en ensayos y que no, no, no perciban absolutamente nada. Por eso veía en, en otras personas, en, en los actores, en incluso en, en los directores, que tenían otro trabajo, otro trabajo el cual les estaba dejando para poder hacer esto como hobby, ¿sí? desafortunadamente y, y de manera personal a mí no me gusta que, que los que nos dedicamos a esto lo veamos de manera de hobby, sino de manera ya profesional. Yo, yo hago teatro no por un hobby, porque me gusta y porque tengo el tiempo libre y ahora sí me dedico a hacer teatro, sino porque es lo que estudié, es lo que me gusta y es de lo que quiero vivir. Y, y no únicamente a actuar, sino a todo lo que enrolla, eh, perdón, este, sí, eh, sí. Eh, en, Engloba, perdón, eh, el teatro en general, que es dirigir, que es actuar, que es dar clases, que es este, eh, maquillaje, vestuarios, hacer escenografías, producciones, etc. Eh, y para el foro es muy importante eso, gente que, que tiene una visión muy en clara de qué es lo que quiere de manera profesional. Eh, en cuanto a la otra pregunta que, que, que me hacía, el foro hace sus propias producciones tam también. Eh, actualmente tenemos... En lo que va del 2017, hemos realizado alrededor de cinco o seis producciones, eh, pero abre también sus puertas a espacios eh, y a grupos independientes, eh, valgo otra vez por la palabra independiente, pero eh, abre eh, sus puertas a este tipo de grupos. ¿Por qué? Porque estamos eh, abiertos a, a todo tipo de teatro, a todo tipo de género, no enfocarnos únicamente a eh, hacer comedia, a hacer este teatro experimental, sino a a que el público, que al fin y al cabo es al quien va dirigido el teatro y es el que va a pagar y es el que va a hacer que las personas que nos dedicamos al teatro podamos vivir del teatro como tal, pagando un boleto, le, le, les guste y les agrade el producto que, que, que les estamos mostrando. Si, si, si, si nos enfocamos únicamente a, a un mismo rubro, que es decir, por poner un ejemplo, a hacer puro melodrama o a hacer puro pura comedia, pues obviamente la gente va, va, va a querer ver otro tipo de cosas, que es lo que sucede cuando vas al cine, ves diferentes géneros y la gente va, va, va a elegir. Eh, es la idea de, del foro, que, que haya diferentes eh, oportunidades para, para el espectador de, de poder elegir y estar abiertos. Y, y, y como... Repito, somos un espacio totalmente privado, pues obviamente estamos abiertos también a presentaciones finales de escuelas, presentaciones que, que la gente vaya el espacio por un solo día para algo, pero siempre dándole eh, el respeto que la producción se requiere de que si ya eh, ese día eh, está ocupado por la producción que se presenta, aún así la producción eh, sea escasa del público que está llevando, pues obviamente darle el respeto que, que, que, que la producción se, se, se merece y no decir, sabes que te voy a hacer un lado porque voy a meter a este tantito y después te, te regreso, ¿verdad? Este, creo que buscamos que las mismas producciones y que la misma gente busquemos la manera de llevar gente, que nos movamos y que, y que sepamos que, que eh, cada producción somos eso, es un grupo de personas, que no, no vamos a estar cruzados de brazos esperando a que venga la gente a vernos, sino que tenemos que movernos para que la gente se acerque y mostrar, lo que, como lo que comentan, un producto de calidad y un producto que al fin y al cabo a la gente le va a gustar, y eso va a hacer que regresen a ver a los otros compañeros de la otra obra, que regresen a ver eh, de nuevo eh, la producción que, que el mismo director ya hizo, pero ahora es otra diferente, los mismos actores eh, o los mismos... Eh, montajes que están a lo largo de toda la semana en el foro, puesto que somos un espacio que estamos abiertos toda la semana completa con diferentes propuestas y, y eso hace que la gente regrese y es el, eh, al fin y al cabo el objetivo que queremos eh, y yo creo que en general cada uno de los grupos que tenemos, cada uno de los actores que somos, queremos que la gente vaya porque son los que van a pagar un boleto y los que van a hacer que esto haga que los que nos dedicamos a, al teatro podamos vivir de ello. Eh, gracias. Leti, en, en los años de, de Percho Teatro, ¿qué significó y qué significa ahora vivir del teatro? Bueno, pues en, en todos estos más de 30 años, eh, realmente yo no he tenido ningún otro trabajo que no sea, eh, o los ingresos vienen, digamos que el 80%, 70% de las funciones que vendemos. Eh, lo que nos da muchas posibilidades es que las funciones se pueden presentar en cualquier lado. Claro que también hacemos muchas cosas alternas, como crear guiones, como hacer animaciones, como hacer trabajos también para empresas, incluso para los días del niño, pero nuestros principales clientes son las escuelas, los colegios, los museos, las ferias de libro, eh, cierto tipo de exposición, eh, y bueno, pues, eso no significa que nosotros no hayamos hecho todo este tiempo también teatro de sala, pero muy gracias a los apoyos del Estado, y eso no ha significado una gran entrada económica. Realmente, eh, todos estos años nosotros hemos vivido de todas las puestas en escena que son, no sé, digamos que en promedio tres, a veces pueden ser dos, a veces pueden ser cuatro al año, ¿verdad?, pero eso es lo que le permite al grupo vivir. En lo personal, por ejemplo, yo nunca he estado empleada como maestra en ningún lado, o sea, ningún trabajo formal. Eh, me he dedicado completamente a dar funciones, a dirigir, a producir, eh, un poco también con el vestuario, pero sobre todo la producción en general de las puestas en escena. Eh, gracias, eh, Marco Polo. Para un artista independiente vivir del teatro, um, en tu primera respuesta algo eh, nos acercaste a, a esa realidad, pero ¿qué significa en términos más precisos para un artista independiente vivir del teatro? Vivir del teatro es poder dedicarle 24-7, o sea, poder tener la oportunidad de estar todo el tiempo pensando en cómo crecer, cómo crear, cómo seguir generando tu propio trabajo. Eh, yo lo interpreto así y a, así me ha funcionado hasta cierto punto, ¿no? creo que es importante siempre tener muy en claro cuáles son tus propios límites, cuáles son tus propias satisfacciones, ¿no? Mm, por ejemplo, hay veces que por necesidad necesitas realizar otro tipo de actividades que no van de la mano con lo que tú estás haciendo, por ejemplo, si yo quiero ser actor y me invitan a a participar en un cortometraje. A lo mejor a mí no me gusta salir en un cortometraje. a final de cuentas esa actuación, pero no es lo que me llena, pero van a pagar. Entonces voy y me empiezo a inclinar más hacia lo que me está dejando que hacia lo que me gusta. ¿no? Eh, creo que significa mucho para cada uno ponerse eh, la camiseta de, de su propia meta, de su propio objetivo y decir, ok, eso es lo que me gusta y me vaya bien o me vaya mal, me va a generar una satisfacción primero personal y ya el resto de, de, de, de, de, la, de la recompensa de lo, que, de lo que sigue es consecuencia de, de tu propio trabajo. Ahorita lo que decía Leti me llama la atención como ella eh, dice que eh, trabaja a veces muchas, en, muchas veces en, en funciones vendidas, privadas. A mí me interesaría saber si, si la satisfacción que tú tienes como actriz es la misma de hacer esas funciones privadas hacia un público que ya está cautivo, que ya está seguro, a cuando haces teatro de sala, por ejemplo, de la que la gente te pueda ir a ver. O sea, por ejemplo, yo, Marco Polo, te he visto en algunos trabajos, pero muy poco, ¿sí me explico? Sí. Me gustaría verte más, porque admiro tu trabajo, pero ¿cómo le hago si tú estás trabajando en otra cosa? Y digo, ¿dónde veo a Leti? Este no está en cartelera. Y, pero tú estás haciendo teatro, ¿sí me explico? Y estás viviendo de eso. Sí, per perdón. Bueno, sí, no, sí, es por que favor. Fíjate, es un fenómeno bien interesante. Hay, yo con tantos años veo cómo se han ido modificando las cosas. Para mí, por ejemplo, de estos dos años para acá, Nuevo León, Monterrey está viviendo una transformación. O sea, el hecho de que estén aquí dos representantes de espacios nuevos para mí significa muchísimo porque… Realmente, por ejemplo, en Percha Teatro, el número de puestas en escena que hacemos especialmente para sal, sala, definitivamente ha decrecido. ¿Por qué? Porque, eh, eh, eh, aunque me dé un poco de pena, tengo que decirlo. O sea, llegó un momento que nos cansamos un poco de hacer puestas en escena para sala para 10 funciones, para 12 funciones, para 15 funciones. Mm -hmm. Realmente era desgastante. Y no es, que haya, eh, no es que no haya el interés por por hacer, le llamo teatro de sala a un tipo de teatro que requiere un tipo de concentración distinto, que requiere la magia del teatro. Ahorita, por ejemplo, estamos con un apoyo de puestas en escena, acabamos de pasar nuestro primer fin de semana, son, van a ser 12 funciones, y realmente estamos felices viviendo la magia de la iluminación de este espacio, de la sala experimental, porque pues, son las condiciones eh, ideales, ideales para ver teatro, definitivamente, que la gente esté sentada cómodamente, que tenga un buen declive para que la cabeza del de adelante no le tape, eh, que, que la iluminación pueda subrayar lo que, lo que la historia está contando, eso es maravilloso. Claro que para los que estamos acostumbrados a presentarnos también en una escuela, lo atesoramos creo que doblemente, ¿verdad?, cuando estamos en, en, en un teatro con todas las condiciones. Bueno, y a lo que me refería es que, que ahora las cosas son distintas. Realmente nosotros, como habíamos abandonado un poco el teatro de sala y ahora eh, definitivamente aplaudimos todas estas iniciativas, realmente lo digo de corazón, o sea, larga vida a los espacios, como se llamen, independientes o no independientes, privados, eh, porque eso nos va a dar la posibilidad realmente de generar un público que pague, ¿verdad? Porque no es lo mismo una temporada de dos fines de semana a saber que si un, una apuesta en escena está funcionando, pueda durar cuatro meses, ¿por qué no? O el tiempo que el público lo pague, el tiempo que el público quiera verlo, ¿verdad? Sí, que eh, eh, David. Colorado, ¿cómo, cómo un eso, un um, artista independiente, ¿cómo, cómo le haces? ¿Cómo ese, ese tiempo que has, te has desarrollado uh -huh. profesionalmente, cómo le has hecho? Pues ha habido como distintos, distintas etapas, en realidad, y hay que saber hacer muchas cosas, o sea, mm, desde ser... Mimo, sanquero, este, acróbata, <risa> contar cuentos, decir mentiras, este, vender o sea, de todo. O sea, hay, que, hay que saber hacer de todo. Um, yo durante mucho tiempo pensé que iba a dedicarme a hacer eventos de, de circo y de, y, de, y, de, y de pantomima y de, y, y de acrobacia, pero, pero luego me decanté me decanté de ese mundo y, y empecé y, hice la primera obra que yo dirigí, la primera obra que yo actué, perdón, este, que hicimos una temporada en, en Lisboa y luego regresé. Este y bueno, pues en realidad, no sé, <risa> <risa> tengo idea. Este <risa> haces muchas sí, sí. cosas o bueno sea, haciendo haciendo a, dices muchas cosas haces muchas no cosas. limitándote solo a actuar o solo sea estar frente a la máquina de escribir no o sea definitivamente no pero pero además del teatro pues hay que hacer otras cosas no como bueno que están relacionadas como es eh, bueno sí dar clases este vender funciones yo no hago mucho teatro infantil pero a veces lo hago este, eh, hacer castings, de repente ahí surgen buenos proyectos y hacer un buen casting es fundamental para, para entrar en, en esos buenos proyectos que de repente surgen. Eh, y bueno, pues también están los, los, los estímulos, que no nada más hay estímulos de gobierno, sino que también hay estímulos privados o, o internacionales. O sea, es un poco hacer de todo. No contesté, pero es que... No, no, que no, no bien, todos. eso, eso sí, da sí. pie a preguntar, por ejemplo, a Orlando, eh, y, y pasamos también a otro, a otro círculo de, de preguntas. Eh, bueno, en Foco Teatro, tomando pie a lo que decía, sí. eh, divide, en Foco Teatro, ¿hay distinción de funciones, o todos hacen todo, o cómo, cómo le hacen... Eh, para vender las funciones, para contabilizar, y es, es decir, todos hacen de todo o cada uno tiene su función o cómo conjugan, y es la pregunta a la que todos van a contestar, cómo conjugan precisamente las funciones artísticas, por nombrarle de alguna manera, y las funciones de producción, de, de venta, de contaduría, etcétera. Sí, eh, voy a, a irme un poquito hacia atrás pero mi intención es llegar a, a contestar la pregunta. Eh, yo comencé a hacer teatro en la prepa. En la prepa yo no sabía nada de teatro, yo no, muy pocas veces había visto teatro, y sin embargo, por situaciones de, pues de organización del, del taller de teatro de la prepa, termino yo como el maestro, por así decirlo, del, del taller de teatro de la prepa. Yo no sabía teatro, yo no, no tenía ni idea, y pocas veces había ido al teatro. Tenía unos cuantos libros y era como, ah, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y entonces, pues ya. Finalmente, eh, y lo más importante de ahí es que yo me enamoré de, de, este, de este trabajo, donde nos tocó hacer de todo y aprenderlo así, a la a, puede decirse por las malas, pero en realidad fue por las buenas, este, hacer iluminación, hacer vestuario, hacer escenografías. Y muy importante para nosotros, bueno, al menos para mí, a tener un público que… Eh, busca tu trabajo, ya sea para salirse de clases, pero, pero, el, pero, era, pero un, era un público al que, en el que tú estás detrás del escritorio, estás diciendo, ay, este chiste va a pegar. Y entonces ya, ya estás pensando en tu público, ya estás pensando en quién va a consumir tu trabajo. Y eso empieza a generar la, la experiencia, ¿no? En pensar, ah, bueno, a lo mejor si movemos esto... Eh, empezábamos a hacer nuestros dramas, medios chafas, tipo Rosa de Guadalupe y así. Pero realmente, eh, eh, para los chavos adolescentes de la prepa, les funcionaba bien chido y era como, órale, oh, qué chido, si, eh, les gusta a la gente, ¿no? Entonces, finalmente eh, salgo de la prepa y muy importante para mi historia es conocer a otras personas que vivían del teatro. Ahí fue la, la diferencia entre, entre seguir en esto o no. Conocí a Julio Muro y la Pipiolera, Julio Muro en Paz, en paz Descanse. Este, los conocí por ahí de 2003, 2004, no sé. Y fue ahí donde yo dije, oye, sí hay gente que vive del teatro. Es, es toda una cosa así como, como una leyenda, no, te vas a morir de hambre, no, no te metas. Pero, oye, de verdad hay gente que vive de esto. Hay gente que, que hace producciones en su casa y después te llaman por teléfono, quiero, quiero tu obra que hiciste ahí en tu casa, te va a pagar dinero. Y es como, oh, funciona. Y, y creo que es muy importante y es importante, tiene que ver con, con, con, la, con la, la mesa del día de hoy, encontrarnos con gente que vive de esto y, y poder decir, oye, pues a lo mejor… Por aquí va la, la cosa, no, empezar a trabajar. Finalmente eh, termino con, con, con Pipiolera, trabajo otro rato con, con eh, Casa de los Tres y después de ese tiempo ya completamente libre digo, va, ahora sí viene mi, mi el mío, no, mi grupo y era 2010. Comienzo por hacer una obra, en ese momento la onda del Bicentenario y esas cosas, y dije, no, pues voy, voy a hacer una obra que hable acerca de la Revolución Mexicana. No, hombre, esto se va a vender como pan caliente, cosa que no pasó. Y, y esa fue mi primera obra, Anif de la Rep, La Revolución Chiquita. Finalmente eh, no funcionó, no eh, comercialmente no funcionó, tuve algunas funciones, pero bueno, ahí fue. Y a finales de 2010, hago una cosa locochoncísima, que era una, una pastorela, pero nada más era un solo actor, que era yo. Y yo hacía lo, a los diablos, a los pastores y a, el, y a los ángeles, y, era, y, era una cosa, y además de todo, en mimo, o sea, cero palabras. Y entonces era una cosa bien extraña, en ese, ya ahorita veo a mi, a mi yo de 2010 y le digo, ay pobrecito, <risa> pero bueno. Pero, y luego ya dije, bueno, necesito hacer algo, y, y lo pensé de esta manera, necesito hacer algo que se venda, necesito hacer algo que, que, que yo pueda ganar dinero, que me haga ganar dinero, eh, o voy a terminar trabajando en otra cosa. Así, definitivo. Yo estaba en mi casa, desempleado, sin nadie que invirtiera absolutamente un peso en mí, no tenía eh, casa propia, no tenía coche. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una obra que hable de algo que le interese a, a los chavos, ¿no? Y, y a los chavos específicamente porque yo había tenido experiencia trabajando en teatro infantil. Entonces dije, bueno, el cumpleaños. Del cumpleaños, ¿qué puedo hacer? No? Pues una obra que sea de, de, este, de superhéroes. Entonces sale El Niño Tornado contra los Pasteles Mutantes. Ya tiene 170 representaciones, un poquillo más. Y… y pero en ese momento yo no sabía hasta dónde iba a llegar esta obra. Terminé mi primera función y, ya, y la gente que se me acercó fue, oye, ¿y cuándo sacas la, la siguiente parte de la obra? Y yo, órale, <risa> bueno, pero muy apenas estoy sacando una y ya quieren la otra, ¿no? Pero también tiene que ver con lo que hablaba hace un momento acerca de los ritmos en que se produce ahora actu actualmente, ¿no? O sea, apenas está saliendo la primera parte y ya está Marvel anunciándote que va a sacar como 20 partes más, ¿no? Entonces, eh, te, eh, llegué a, a tener esta esta nueva esta producción de Niño Tornado finalmente eh, apuesto para, para para entrar a, a proyectos eh, puestas en escena sí. escena sí puestas en escena me lo dan con alitas para volar ahí empiezo a crear un, un, un equipo de trabajo gracias a que conozco a Debbie Baez, a Mariana Cruz y a Roberto Espinoza <risa> Leti me presentó a Debbie Weiss. Y entonces, este. <risa> y entonces, este. Conforme pasa, pasa el tiempo, le, la experiencia y todo esto, y sin quererlo, sin, sin definirlo como de esta manera, poco a poco empezamos a hacer que nosotros cuatro, por así decirlo, empezáramos a jugar con, los, con la dinámica en el grupo. Y eso creo que también es muy importante. Eh, Roberto estaba a punto de dirigir una obra nueva, Debbie ya ha dirigido en un par de ocasiones, eh, yo he estado únicamente como, como dramaturgo o únicamente como productor o únicamente como actor. Entonces, al estar jugando con, estos, con, con estas posiciones, por así llamarlo, nos da, quiero pensarlo, cierta frescura, eh, evita que nos ciclemos y que poda, podamos proponer un poco más, ¿no? Creo que, que eso es parte de, de la tarea. Ahora, no es nada fácil. No es nada fácil eh, encontrarte con un compañero al que tú le puedes decir, ten mi obra, dirígela. Llegar a ese nivel de confianza es una cosa bastante complicada. Y es una cosa de mucho tiempo y, y de establecer es, esa relación. Y que la otra persona llegue a decirte, va, entiendo hacia dónde va foco teatro con este texto. Es una cosa muy difícil. Y que creo que, que se tiene que buscar a la hora de, de, de, de proponer proyectos, ¿no? el, el establecer relaciones de trabajo que funcionen. Bien, en Elvira, discúlpame. Eh, adelante. Por favor, no, nada más. Eh, una disculpa. De hecho, en el haber de vivir de esto, tengo un evento vendido ahorita, entonces me tengo que retirar. Este... Sí se puede vivir de esto, pero hay que correr de todas partes. Entonces, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, fue un gusto haber compartido con ustedes eh, esta charla y pues más tiempo para ustedes para hablar. Entonces, este, con permiso, muchísimas gracias por todo. Un gusto, eh, de verdad. Con permiso. Hasta luego. Con permiso. Gracias. A propósito de lo que… Un poco de lo que preguntaba Elvira, de lo que decía David, de, de que hay que hacer de todo, decía David, eh, hay dos cosas extrañas que he hecho en mi vida y que mi trabajo de actriz me lo ha permitido. Una de hotliner y pagaban muy bien y otra para un investigador privado y también me pagaron muy bien. Sí. Pero bueno, ¿cómo se venden las obras de teatro? Preguntaba. Coincido mucho con lo que decía Marco Polo, que se acaba de ir, un poco con lo que decía Orlando. El trabajo bien hecho se vende solo. Al final de una obra, si a la gente le gusta, te pregunta, ¿cuánto cuesta? Yo la quiero llevar también a mi escuela o al lugar donde estoy. Creo que lo más importante es hacerlo con rigor, con pasión, con mucho oficio. Y, y eso automáticamente hace que el trabajo se venda. Eh, Ahora, por ejemplo, pues todo mundo promociona y, y cree que las redes sociales es lo que permite todo y realmente no hay mejor carta de presentación que el trabajo esté bien hecho. ¿Puedo pues ahorita que estás diciendo eso, Leti, tenemos una nota curiosa. Nosotros en tres ocasiones, digo, no acostumbramos a rentar el espacio, ¿verdad? Pero en tres ocasiones tres personas se han acercado que quieren ahí festejar su cumpleaños y compran las funciones completas, nos han comprado tres veces funciones porque quieren invitar a la gente a ver teatro, pagan las entradas y wow. llevan a la gente a que vea la obra no nos ha pasado con Sedientos y con Kiwi. Entonces es una experiencia maravillosa y que festejen ahí viendo teatro, ni no lo esperábamos, de pronto surgió y tres personas lo han hecho, ojalá hay que sigan festejándose ahí. <risa> Entonces entramos en otro en otro tema. Mariela nos va a estar marcando en el tiempo eh, los canales de, de no tanto de los canales de venta. Eh, en los últimos qué será cinco años a lo mucho eh, en nuestros, en nuestra práctica teatral empieza a vislumbrarse la figura del productor. Todavía se está apuntando hacia realmente una figura profesional de, de productor que todavía tiene funciones, aparte de producir, también se dedicarse a la, a la difusión, a la promoción, a la venta. Eh, es uh, un poco en ese sentido la, la pregunta anterior y esta, cómo eso en los grupos y en los espacios donde estamos acostumbrados a hacer de todo, pero... ¿Cuáles han sido sus experiencias en ese sentido de, hay un canal, hay una experiencia exitosa que ustedes pueden compartir con los, con los colegas y co, eh, aquí con, con el público de cómo hacer bien para que venda eh, nuestro, nuestra obra sí que esté bien hecha? Eso, eso ya, ya quedó claro, pero hay en, en el mundo de la mercadotecnia, de, de la competencia, hay cuestiones, hay experiencias que pudieran compartir, eh, ¿cómo le hacen? ¿Hay una figura realmente eh, del productor que se dedica a eso o se especializan ustedes en, en ese sentido de los canales de producción, los canales de venta de, de nuestros trabajos? Bueno, perdón, este, yo creo que es muy, muy, muy importante eso, porque obviamente eh, el teatro es para un público, entonces eh, si no llegamos al público, pues de nada sirve todo el, el ensayo que tuvimos y todo el, el tiempo que, que le dedicamos a esto. Eh, como comentas, eh, de, de un tiempo para acá, la, la cuestión de, de, de la tecnología ha ido eh, revolucionando mucho y nosotros en los dos años que tiene el foro ahorita, eh, empezamos… Eh, claro, eh, tratando de dar flyers, tratando de, de, de pegar volantes, tratando de que en prensa en el periódico y sinceramente nada tiene el mismo enfoque que las redes sociales. Eh, en nuestro caso las redes sociales es lo único que nos está funcionando y es lo que económicamente cuesta cu cuesta menos. Eh, me meterle dinero a una red social para que llegue, ¿por qué? Porque afortunadamente la red social llega ahorita a cualquier persona de los que están aquí sentados, de los que estamos ahorita aquí eh, y tenemos la, la, la, la, la fortuna de, de verlo en, en este momento, desde un video hasta una fotografía, cosa que en el periódico, la gente eh, a lo mejor eh, está enfocado más a, a adultos mayores que compran un periódico. Eh, algunos, digo, sí, sí sí hay jóvenes obviamente que, que, que toman un periódico para leerlo, pero eh, ha sido menos, ¿por qué? Por, por, porque desde que apareció la cuestión de las redes sociales, incluso la misma televisión ha ido en, en, en, en, des, en declive, exactamente, porque ya, ya anunciarte con un comercial en la televisión, que sale aparte carísimo, ya no llega a cualquier parte, Cosa que si te anuncias en una red social con un, con, con un video, eh, pagas y le metes, le metes eh, cierta cantidad de, de, de dinero y, y llega a muchas personas, lo comparten, se hace, se hace viral dependiendo si tienes suerte o no, no, no tienes suerte y, y al menos eh, en la gente que, que trabajamos en la producción también de, ahí de, de del Foro Arcadia, eh, meter en la red social a cada una de las publicaciones de las obras, de, de, de los videos que, que subimos, es de la única manera en la que hemos visto que la gente ha respondido, eh, tratando de engancharlos con alguna promoción para que compartan la imagen y llegue a más personas. Y si de, dentro de esa misma eh, imagen que, con que compartió eh, la otra persona, alguien la ve en la publicación de ella, se hace más, más, eh, más grande este círculo y, y definitivamente la manera en la que a nosotros nos ha funcionado el llegar. Sí, no estamos en, un, en, en, un, en una manera de, de, de satisfacción de decir, ah, ya, con eso estamos muy bien. No, obviamente eh, tenemos que hacer que, ya que tenemos a la gente ahí y se presentó en el teatro, definitivamente presentar un producto de calidad va a ser que regresen de nuevo a, a, a ver otra cosa. Eh, pero entendemos que no a, a todos les funcionan las redes sociales. Uh -huh. o eh, sí? bueno, Ajá. Yo, ¿Dónde estás, Mayra? Ah. ¿Dónde estás? Ah, bueno, yo quiero comentar nuestro caso más complejo, más complicado y de mayor dificultad. Con Chimpancé nosotros armamos una coproducción este, eh, en, en, entre, entre varios estados, gente que de aquí de Nuevo León, gente de Jalapa, gente de, del DF, con la intención de no un sino como una especie de sociedad de productores, por así decirlo en el que yo también, este, aparte de dramaturgo y co-director, también soy uno de los, de los productores ¿no? y, y, del, y de quien diseñó digamos, esta estrategia de, de producción, que lo que queríamos era que tuviera un, un impacto nacional desde, desde su estreno. O sea, an, nosotros no, no nos íbamos a... queríamos que era una obra para festivales, para, para venta de festivales, pero no nos íbamos a arriesgar a que los festivales nos no, se eligieran o no, sino que íbamos a armar ya una estrategia nacional. Este, y esto, digamos, que le crea un cierto respaldo a la obra y, y la venta de boletos en, en México sale muy buena, bien, todo muy bien hasta ahí. Lo difícil realmente es en España, que en España nosotros no vamos a participar con un festival, sino que nosotros eh, programamos una temporada de 12 funciones eh, en Madrid, donde este, pues a nadie en Madrid realmente a nadie le importa quiénes somos. ¿no? Este, es, es una realidad. Eh, entonces, el teatro con el que trabajamos nosotros nos no, si bien nos, nos ofreció un, un plan de medios en el que había este, redes sociales. Eh, impresos, panorámicos, realmente lo que nos dimos cuenta que funcionó fue el contacto directo con el público. Que, como dice la gente que estudia comunicación y esas cosas, volanteo estratégico. O sea, darle boleto volante a la gente. Eso fue lo que más nos funcionó. Siempre el, el contacto directo. Aquí eh, no, nos queda ya muy poco tiempo, pero una cuestión eh, me parece importante… En, en eso de vivir del Teatro en Nuevo León, son los apoyos que eh, los grupos, los artistas, pueden o no recibir de las instituciones. Eh, ¿Cuál ha sido su experiencia y qué tan relevante es para vivir del trabajo los apoyos institucionales? Bueno, en el caso de… No, no es que… Se puede aspirar a vivir de ellos, pero es un empujón maravilloso. O sea, te relaja para producir, eh, te, te permite tomarte el tiempo para producir con calma. Y definitivamente entre más tiempo le dedicas a una pieza, a una puesta en escena, el resultado se ve en escena, ¿verdad? Yo creo que eh, en nuestro caso, por ejemplo, un ejemplo es el trabajo que estamos presentando ahora. O sea, a lo mejor no, el gasto no se ve pero nos permite darnos el tiempo y hacer el espacio para dedicarle mucho tiempo, decir que no a unas funciones y que a final de cuentas el resultado sea mejor. Entonces, son importantísimos, son grandes empujones. Sí, bueno, en nuestro caso, nosotros en Círculo de Tis hemos contado con dos apoyos de Financiarte. El primer apoyo que nos dieron de Financiarte fue para adecuación de espacio. Y el segundo apoyo que nos acaban de dar recién fue para Continuidad de Festival, que fue para la tercera edición de Bachiller Teatro, que nos permitió, bueno, pagarle a los grupos participantes, ¿verdad?, para que utilizaran el dinero, pues ya sea para traslado de escenografía, ¿verdad?, etc. Este, y nos permitió traer grupos de, de Doctor Arroyo, de Miri Noriega, de Linares, de Prepas, que estuvieron este, compartiendo con los chavos de Prepas de aquí. Entonces, pues bien agradecidos, porque realmente los apoyos, Est están ahí, sí. o sea, son impuestos, trabajamos, le damos bien duro, y creo que todos de tenemos y debemos acceder a ellos, o sea, que, que el Estado, bueno, patrocine la cultura, pues, sí. ¿qué más?, para eso les pagan también, ¿verdad? <risa> hay quienes hacen una labor excelente, hay quienes no, pero nosotros estamos súper contentos con esos apoyos que nos han dado, porque sí nos permitieron respirar, y además nos permitieron como que seguir con más ganas, ¿no?, que si te cansas dices, bueno, hay un financiarte, órale, este, pues bien padre que fue la experiencia con los grupos de, de allá del sur del estado, con los chavos y este, pues los apoyos siempre son bienvenidos por todos nosotros Sí, una, una, de, todos, la, una de las cosas más importantes que también tiene que ver con, con esta cuestión de, de los apoyos es eh, la experiencia que te ofrecen escénicamente, ¿no? más allá de la cuestión del dinero y que, y que tengas la posibilidad de comprar un vestuario más bonito, por ejemplo eh, el hecho de tener una temporada, eh, on, o para nosotros, en el caso de teatro escolar itinerante, y, y que produce 50 funciones de un solo proyecto, eh, es madurar el proyecto, es, eh, es, es establecer con, conexión con el público, es este, ajustar ritmos, ajustar uh, si, detalles hacia el público, y eso te ofrece una experiencia inigualable, o sea, Exactamente, con, con, con el dinero no se llena la, la experiencia, la experiencia te la da el estar frente al público, el decir esto funciona, esto hay que quitarlo, esto hay que moverlo y, y eso produce eh, que después puedas sentarte ante un eh, eh, un nuevo texto y decir, ah mira, creo que ahora le voy a dar por acá, ¿no? eso es muy muy importante, es, es invaluable. Pues en, en ese sentido, siempre, bueno, se agradece, pero también se está eh, atento a los apoyos, como ustedes dicen, no para vivir de ello, sino para ac acumular las experiencias de crecimiento de un, de un espectáculo. Eh, creo que no, nos marcan que el tiempo se nos está acabando, por eso, ten pero tenemos tiempo para preguntas sobre lo que estuvimos comentando con, con los colegas. Eh, estamos ahora abiertos eh, el diez minutos Mariana? sí diez minutos tenemos eh, para eh, preguntas para nuestros colegas sobre ese tema y, y los subtemas que estuvimos platicando sí maestro eh, sí voy a ser muy, muy telegráfico porque sí me parece muy importante cada una de las eh, exposiciones y las preguntas entre Teatro, y uh, profesionalización, ¿sí? el teatro, París, el de la de gas. Y trabaja, y armó su profesionalización. compañía compañía con trabajadores de París, empleado que llegó a ser el teatro libre de París. Uno de los pioneros de la modernidad en el teatro, después Stanislavski y demás. Es decir Cuidado con decir que quien vive del teatro completamente y gana dinero es un profesional. Porque la mayoría de los actores de Televisa ganan, viven de, de la actuación. Y si uno ve, salvo excepciones, todos actúan igual, todas actúan igual. O sea, aquí el problema central es lo que, lo que acentuaba eh, Leticia y de alguna manera eh, eh, eh, Tere, es eh, la apuesta por la calidad y bueno, algunos de ustedes también. Es decir, la calidad, porque el público igual, como decía aquel clásico de Televisa, al, al, al público jodido le damos lo que, lo que quiera o lo, lo que pueda. O digamos, a, hay niveles, ¿no? Y bueno, hay que reconocer aquí en Monterrey que hay solamente dos compañías que viven del teatro. Podemos discutir su estética, podemos discutir lo que quieran, que es la nena Delgado y Renan Moreno. Renan Moreno hace días subió por ahí un... Necesito un ch una chamba, un trabajo, porque ya no me está dando para esto. Y él tiene, da clases, no sé en cuántas facultades de la universidad, de los grupos, lo cual es un síntoma de que algo grave está pasando y que va a pasar. Es decir, el panorama económico, el panorama de la, del presupuesto en las culturas del próximo año, si ya está, ya, ya con arte de, de hace años, creo que el 30% tiene ahora de presupuesto, ¿no? Es decir, estamos ante una situación muy complicada y global. Además, el tema llegué, no alcancé a ver ahí la exposición esta de no sé quién. Hay una crisis global donde la cultura es lo primero que se le va a pegar. Y al teatro también. Sí. Perdón, trago la eh, Es decir, en la profesionalización, yo creo que la gente debería de vivir del teatro y apostar y radicalizar. ¿Sí? pero si no puedes y te comprometes, si tienes otro trabajo y te comprometes y lo haces mejor que cualquier profesional que vive del teatro, bienvenida sea esa opción, ¿Sí? Y termino con esto: todo teatro se gesta en una cultura. Analicemos la cultura del teatro en Monterrey. ¿Cuántas escuelas de teatro hay? ¿De dónde hemos salido? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la apuesta en estos cambios que no solamente son de tecnología, sino de contenidos? del mundo en que estamos viviendo para que el público conecte y diga no me satisfacen Netflix, no me satisfacen ya las películas de acción y quiero ir a ver al teatro porque esto me está dejando y habla de lo que yo estoy viviendo como, como público, es una apuesta por los contenidos y las formas y ahí hay una propuesta estética y bueno pues perdónenme pero es mi trabajo y, y yo sí estoy ahora dedicado completamente al teatro, lo conozco tanto como Leti como Tere, 50 años, yo puedo decir el teatro en Monterrey, el proceso hasta ahora, ¿no? es decir, los maestros, ahí están los maestros, ahí está Nailavsky, ahí está Grotowski, ahí está Breck, ahí está. Esas fueron apuestas mayores en su momento y hay que hacer apuestas mayores en nuestro momento, ojalá viviendo del teatro compl eh, tiempo completo, pero no ver el dinero primero y luego la propuesta estética, sino al revés la propuesta estética y el dinero en un equilibrio que hay que buscarlo, porque es muy difícil. Tres años y medio en teatrón, y no me voy a echar crema a los tacos, pero creo que en esta etapa abrimos ahí un, un, un camino después de que en los 60, 70, había muchas salas pequeñas que se destruyeron y no dijimos nada como teatreros. Esto es parte de la cultura teatral de una sociedad, la crítica. ¿Funcionan bien las escuelas de teatro? Es posible que, que existan dos escuelas de teatro en la universidad, y esto yo lo he escrito y lo he dicho, eh, y la crítica, ¿dónde está? El periodismo cultural, todo lo que se hace es una maravilla, la autocrítica y la crítica creo que son parte de una sociedad, de una cultura teatral, así como criticamos a los políticos, pues vamos a hacer la crítica también. de, de lo que. Y una crítica sana, una crítica de diálogo, una crítica creativa, no se trata del canibalismo este que hemos vivido tantos años, sino al revés, dialogar en lo que hacemos. A mí me da mucho gusto porque estuvimos en, en Arcadia, ¿sí? ahí estuvimos después de Teatrón, ahí empezamos nueve, diez meses ensayando con nuestros propios recursos y de ahí fuimos al aula magna de la universidad y en once facultades de la Universidad de Nuevo León, ¿sí? desde el trabajo es cierto, problemático, de, independiente, pero independiente en el sentido de que, que no aceptamos que nos impongan ningún funcionario. Yo jamás aceptaría que alguien me dijera, va en tu reparto, fulanito, fulanita. Pero tampoco la dictadura del mercado. Que les gusta la comedia, sí, pero hay Molière también, hay Aristófanes. ahí. Y la investigación, la experimentación, bienvenidas. Siempre se ha hecho, yo creo que estamos ante una apuesta, de meternos a la experimentación, a la investigación. Nosotros llamamos teatro laboratorio, pero ahí estamos viendo a Stanislavski, Meyer, Holbrecht, lo que podemos, porque es una apuesta y una apuesta a fondo, porque los tiempos que vienen no están para, la, para propuestas like, porque nos va a comer la economía, las instituciones y no sé cuánto más. ¿no? Celebro, celebro la mesa y las posiciones de ustedes, compañeros. Eh, y bueno, es una aportación que yo quería decir. Eh, con una larga experiencia, y sí, ustedes verán, en la dramaturgia, en la teoría, en la enseñanza, en los cursos, desde el 82 yo estoy en esto, en San Luis, en Tamaulipas, dando cursos, hace 20 que ya dije, voy a poner una obra de teatro y entonces para acá. Entonces, respeto mucho a los compañeros, aunque yo difiera de estéticas, pero creo que es conveniente apostar por el arte, y también por la economía, y también por la producción, y por la mercadotecnia, pero sin perder de vista que el público nos está demandando cuestiones radicales porque la realidad está muy radical y vienen broncas económicas, que ya las veremos dentro de un poco, es un análisis que yo hago, y quién va a resistir, quién va a persistir, quienes tengan una propuesta y una convicción de lo que están haciendo, sea de tiempo completo, de medio tiempo, de un cuarto de tiempo, pero con pasión y con inteligencia y con conocimiento del teatro, perdón, perdón, no, no, no, no, Muchas gracias no, no, por su no, no, aportación. Aquí no, no. nada más complementando lo que usted comentaba, maestro, de, de quienes realmente viven de, profesionalmente, yo creo que la justicia nos exige comentar también, mencionar el nombre del maestro Hernán Galindo, con su espacio Casa Musa, que también, eh, Baúl Teatro, claro, eh, también recibieron en invitación. Por parte de, de los organizadores, en ese momento no pudieron atenderla, pero es justo también eh, incluir sus nombres en ese panorama de, de los espacios y, lo, y de los, y los grupos. Eh, vamos uh, por otras eh, aportaciones o preguntas, comentarios, experiencias. Soy estudiante de danza contemporánea y también tenemos estas mismas preguntas de si podemos vivir de, de esto. Eh, y me llama mucho la atención, o bueno, quisiera saber si ustedes han tenido vínculos con otras disciplinas como la danza o no sé, eh, y de qué manera han tenido significativamente un buen resultado de eso o si no lo han tenido nunca. Esa sería como la pregunta. Fíjate que eh, yo me formé en la danza contemporánea y la abandoné, por supuesto. Eh, me encantaría trabajar con un grupo. Me llama mucho la atención la posibilidad de hacer dramaturgia para la danza. No, sin, sin palabras, por supuesto, ¿verdad? Pero se me super antoja. Eh, y, y me siento como con muchas propuestas para la danza porque me parece que los espacios también deben de acoger a la danza. Hay que Yo creo que hay que hacer también danza de cámara, por decirlo de alguna manera, de pequeño formato. Bueno, este, bueno. nosotros este, hace algunos años trabajamos muy en conjunto con mi rey Maraujo. Uh -huh. Estuvimos trabajando algunos que serían seis años más o menos. Y todavía nos asesora en cuanto a rollos este, corporales de nuestros actores, a, a pesar de años, ¿verdad?, que han pasado, nos seguimos reencontrando de vez en cuando y siempre para pedir asesoría. Creo que en una ocasión nuestro grupo se llamó Colectivo Contracción, <risa> este, porque era una contracción constante, <risa> eran este, dibujantes, eh, caricaturistas, había músicos, había tres periodistas, eh, feministas, que en ese tiempo eran así como extrañas en la ciudad, ¿verdad?, <risa> eran vistas de manera extraña, eh, con misraim y sí fue como algo muy convulso, ¿sabes? O sea, eh, dio buenos resultados, hicimos cosas padres, e hicimos cosas de calle. Estaba viendo unas fotos donde estamos ahí en el, en el Museo Leti. ¿Te acuerdas que andamos en esa retroexcavadora, no sé qué? Fue en ese tiempo. este Pero creo que es difícil conjuntarnos. Solamente con la danza sí. Ya cuando se juntan más disciplinas, creo que sí se complica mucho la cosa, ¿sabes? al menos a nosotros no nos dio un resultado como que muy satisfactorio. Pero aquí David tiene otras experiencias en, sí. en ese sentido multidisciplinar, ¿no? Sí, yo, mi enfoque siempre fue hacia la interdisciplina. Vaya, finalmente, te siempre termina haciendo obras de teatro totalmente teatrales. Pero pero bueno, yo también estudié un tiempo con mi rey Maraujo, eh, artes marciales mixtas también. Y, he estado muy cercano con el mundo de la danza porque este, bueno además de que mi pareja es, es, es, es bailarina este, muy buena por cierto y este yo creo que la mejor y este y en mi equipo de, en mi equipo de trabajo este, en, en Chimpancé, pues eh, Iván Ontiveros que es el protagonista de la obra es, él, él es bailarín entonces este con, con con Iván Ontiveros también he trabajado y, y he aprendido mucho de él, de, de, del mundo de la danza eh, para el teatro y, eh, y me ha tocado mucho ver el, el, el mundo de la danza que tiene también un montón de, de retos de, de dificultades pero lo que yo sí he visto en cuanto a la gente de, de danza que está teniendo resultados este, interesantes y positivos en el sentido profesional es que Disciplina férrea, igual que en el teatro, pero una disciplina más ma, más constante y mucha intención por eh, la evolución del lenguaje, o sea el entendimiento de la danza como lenguaje y no solo como, como técnica, es lo que, lo que yo he visto en mis acercamientos pues. Este, hola, eh, pues yo no me dedico al teatro, pero estudié artes, entonces yo sé que muchas cosas de esto de la generación de empleos en el arte es a través de la autogestión, ¿no? Este, y la autogestión, a fin de cuentas, pues tienes que tener mucho colmillo. Y también con lo que dijo este Orlando, esto de, no le puedes dar tu obra a cualquier persona, ¿no? O sea, que la dirija o que participe, no tienes que conocerla. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer que el campo laboral sea mucho más abierto o que tenga un poco más oportunidades para la gente que vaya iniciando? No? Sí, mira, yo creo que, que lo primero es, pues, es siempre eh, hacer el experimento, ¿no? Este, uno como ya, ahora sí, como productor, dar oportunidad a crear nuevos espacios para los jóvenes. Este, eh, Yo por mi parte tengo tengo otro proyecto personal que lo estoy moviendo como, como de manera distinta En donde le doy cabida a jóvenes incluso que no, no estudiaron teatro Pero que tienen el interés de hacer teatro Y por otra parte, eh, él es también como en todas las artes Para hacer arte hay que hacerla No no Antes de aprenderla a hacer, hay que hacerla entonces, este lo, lo mismo pienso que, que hay que hacer teatro con lo que tengas y a como puedas, ¿no? Eh, al menos en nuestra en, nuestro, en nuestra perspectiva del teatro. Eh, es importante hacerlo y después empezar a crear, ¿no? Empece, eh, si tú haces danza, tienes que ponerle play a la música y empezar, o no necesariamente play, pero a lo mejor empezar el 6, 7, 8. <risa> Pero necesitas empezar. Es muy importante darte todo el trabajo, creer en ti y empezar a, a hacerlo para que otros más, se, ya sea que te jalen para su proyecto o que se unan a tu proyecto. Es muy importante empezar. Para que, coincido, para que se concrete en un hecho real. Emprender cualquier empresa, aunque no sea de carácter cultural o creativo, es una moneda al aire y es lanzarte al vacío. Pero a mí me llama la atención que este año, me parece muy particular y, y lo quería señalar porque como se está grabando, eh, creo que Monterrey vivió dos eventos que para mí no sabía que existían. Lo primero que fue la primera edición del Norte Creativo, que se llamó algo así como Festival de Emprendimiento Cultural y Artístico. Yo realmente celebro estas iniciativas, esta de hoy, del mapa mundial, lo del Norte creativo, porque eh, nosotros hemos hecho las cosas de manera muy intuitiva, pero sentarse y reflexionar creo que vale mucho la pena porque hay, hay maneras y hay caminos. Otra cosa que quería subrayar a propósito de lo que tú decías es esta nueva convocatoria que hay, o oh, no sé qué tanto tiempo tenga, yo me acabo de enterar porque me tocó ser jurado, sumamente interesante, de preincubadoras, de la preincubadora de empresas de carácter cultural y artístico. Interesantísimo. Yo, la verdad, me tocó estar junto con una persona que trabaja para la Secretaría de Economía y me dio una cátedra de la diferencia entre ser una empresa y ser una C. Estaba realmente impactada. Me encantaría, aún con los treinta y tantos años que tenemos como Percha Teatro, entrar a un proyecto donde nos, no sé, la incubadora es antes de nacer, ¿verdad? Pero… Me encantaría como poder darle una estructura de empresa que, que realmente no tenemos. Lo hacemos todo muy intuitivamente, ¿verdad? Pero bueno, te invito a, a ver este tipo de cosas que realmente a mí me sorprende y aplaudo que estén pasando en la ciudad. Ah, bueno, eh, voy a resumir porque tenía un super speech, pero bueno. este. <risa> eh, eh, sobre todo eh, con eh, Fabián o Tere, que pudieran responder esto, ¿qué hay sobre las figuras eh, de la gestión o la producción? Creo que esto de la producción ahorita nos acercábamos un poco, este, que a mí me parece que son súper importantes, pero que creo que están como muy descuidadas estas eh, áreas. Y bueno, también, no sé, a lo mejor que Remo, David, pudiera eh, compartirnos algo de esto, eh, de la producción. En algún momento tomé, por ejemplo, un taller de hacer carpetas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hay con esta cosa como más eh, institucional, no? O sea, cómo eh, esto nadie nos enseña, ¿no? O sea, de pronto es como, ay, pues ahí está la beca y este quién se oh, eh, cómo se hacen este tipo de, de propuestas, ¿no? Este, por ejemplo, David, ¿no? Eh, de dónde, o sea, a partir de tu experiencia fue que fuiste creando este tipo de estrategias, por ejemplo, para las carpetas eh, o cómo se llega ahí. ¿no? Disculpen que interrumpa, este, pero yo no es que tenga trabajo, sino que me van a cerrar el estacionamiento y mi camioneta está ahí. Entonces ya van a ser las nueve, este. Esta ¿Es la última pregunta? Sí. sí Nos la... quedamos. Muy bien. Ahora sí. Bueno, para mí algo que fue decisivo fue, este, yo trabajé dos años en el Centro de las Artes como, como guía y entonces parte de mi, de mi chamba era estar tomando la asistencia de todos los cursos de producción y todos los cursos de gestión y todos los cursos de, eh, de ese tipo, este… También me daba capacitación esta María Cristina González, que no sé si la ubican. Ella me daba muy, nos daba capacitación en el tema de redacción de cursos y talleres. Y entonces, en realidad, este, eh, para el, a mí, el, digamos que cómo fui encontrando eh, la manera de gestionar proyectos, en realidad tuvo mucho que ver con este con, no sé, 100, 150 cursos de producción cinematográfica que, que tenía que tomar por estar ahí presente. Y finalmente lo que entendí yo en el tema de, eh, de, la, de la gestión de proyectos, que es una parte muy importante, este, es que la, la redacción de un proyecto o, o una carpeta, pues, tiene que ver con la reflexión del proyecto que quieres hacer. O sea, la, las personas a veces les da flojera pensar o les da flojera reflexionar sobre sus propios proy proyectos. Y entonces, este, no sé, este, piensan que enviar cualquier cosa es, es suficiente nada más porque tienen cierta trayectoria, porque tienen cierto talento, etcétera. Pero lo que yo sí me he dado cuenta, este, por ejemplo, el, el último proyecto que desarrollé, estuve 48 horas frente a la compu para hacer el borrador. Y entonces ahí estaba mi novia preparándome café y yo en la compu este, durante 48 horas. Y este, seis meses después analizo el proyecto y digo, ah, vaya, y sigo ar armando mis eh, mis, mm, mis bocetos, mis modelos, eh, en promedio, yo estoy trabajando varios proyectos a la vez, pero para darle, para que un proyecto dé a luz, pasan alrededor de tres o cuatro años. Entonces, estamos hablando de procesos realmente largos, de, de mucha reflexión, de mucho análisis, de mucha, muy, mucha revisión interdisciplinaria desde campos este, de la filosofía, que me encanta, de la antropología, de la sociología, de la crítica social, y este de mis intereses personales a, a, hoy en concreto estoy en la gestación de un nuevo proyecto en el que las artes marciales y el, el teatro de calle son súper importantes, es el vaquero galáctico. Este, entonces eh, a lo que voy es, es que solamente trabajar mucho es la respuesta. No sé, o sea, eh, eh, eh, un análisis profundo de lo que quiero hacer es, es muy importante para poder dar un buen resultado. No se puede hacer de la nada. Y bueno, y desde mi experiencia también, atender convocatorias de talleres, talleres que se ofrecen en el Teatro de la Ciudad y en otros lugares, en la universidad, uh -huh. de, de toda índole. Entonces, eh, pues, se ofrecen experiencias y así también es otra vía para, para aprender y estar al, al tanto. Eh, creo que… Muchas gracias. La, la sí. Ya hemos uh, terminado. Muchas gracias por atender esa invitación, por conocer la presentación de esa nueva plataforma global que es Mapa Mundial del Teatro. Creo que eh, eso va a seguir eh, nuestras conversaciones y diálogos como… Vivir del Teatro en, en Monterrey. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por acompañarnos.